Bueno, si hay una, una palabra con la que tuviéramos que definir eh, este tiempo por el que nos ha tocado pasar, como docente y como miembro del equipo directivo de un colegio, sería la de adaptación. Nos hemos adaptado a todo, a todas las circunstancias y, y a todo lo que, lo, lo que nos ha venido. Y sobre todo, lo mejor es que hemos remado todos juntos en la, en la misma dirección. Y así nos hemos dado cuenta, sobre todo, que la educación es una aventura.